Bien, este ejemplo eh, también es relativamente sencillo, lo único que voy a intentar aquí es una cosa muy práctica que podemos hacer, que es dibujar una función matemática. Ah, para dibujar una función matemática, en, en primer caso, en, en primer opción lo que he hecho es, es cargar un fondo, hay un fondo predeterminado en el apartado de otros, que es un, un eje de coordenadas cartesianas, este de aquí. ¿Vale? Y ya me marca los puntos y los tamaños, ¿vale? como podéis ver, eh, me dice cada punto de, de, del eje de, de coordenadas en qué lugar está. Después, para continuar, he hecho un objeto simple, que es un puntito, y, y ya está. Lo único que vamos a hacer es, utilizando la, la técnica del, del lápiz, eh, aquella herencia del, del logo que habíamos visto, vamos a hacer bajar el lápiz y vamos a hacer que, que dibuje de izquierda a derecha toda la función. Bien, en este caso va a ser todo un programa todo seguido, lo que vamos a hacer es que al pulsar la, la bandera de color verde, lo primero que, que va a hacer es, el lápiz nos va a borrar la pantalla por si tenemos un, un color de algo dibujado de antes, vamos a hacer, vamos a subir el lápiz para que no pinte, situaremos el, el punto a, a la izquierda del todo, vamos a hacer que se mueva, al la x eh, menos 240, que sería de la izquierda del todo, y centrado en la Y0, aunque no, esto último no es necesario, y, y bajamos el, el lápiz. Bien, ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, es dibujar una ecuación de segundo grado. Como sabéis, las ecuaciones de segundo grado eh, tienen tres, tres coeficientes: el a, el b y el c. El a multiplicará el, el, el grado que está elevado a 2, el b el que está elevado a a1 la incógnita y el C que es el, el término libre. Entonces esta introducción de datos lo vamos a hacer por ejemplo con las preguntas. Vamos a hacer que haga una pregunta, por ejemplo, me diga, borramos la pregunta por defecto, eh, dime el valor, el valor de A y en el momento que escriba la pregunta lo que vamos a hacer es fijar en la variable A ese, esa respuesta vamos a hacer lo mismo con el B y con el C duplicar duplicar vale. eh, bien esto sería el valor de B esto sería el valor de C bien, y aquí donde dice valor de A vamos a corregir, falta una D aquí ponemos una B, el valor de B el valor de A y el valor de C vamos a hacer ahora que calcule el... vaya moviendo el lápiz y vaya calculando el lugar donde tiene que ir para ello lo que vamos a hacer es un bucle que se repita hasta que la X llegue al final de la pantalla ¿Cómo hacemos que la X llegue al final de la pantalla? Pues bueno, iremos incrementando el valor de la X y dentro del, del bucle, que va a ser un bucle condicional, le decimos que va a repetirse hasta que la posición X, que la tenemos aquí, a ver, cambiar X, posición X, sea más grande que por ejemplo 239. Sabemos que empieza en el menos 240 y le iremos incrementando 1 todo el rato hasta llegar al, al final vamos a decirle que a cada paso del bucle a la x le incremente 1, si queremos que sea más exacto podemos cambiar ese 1 por un número decimal y ahora por último lo que vamos a hacer es calcular el valor de la y ¿cómo calculamos el valor de la y? pues muy fácil el valor de la y eh, es el resultado de la ecuación de segundo grado, con lo cual con los operadores matemáticos lo único que hemos de hacer es esa, ese cálculo matemático entonces como supongo que, que bien sabemos eh, la, la, el cálculo de la ecuación de segundo grado será el primer cociente que es A multiplicado por el valor de X elevado al cuadrado el elevado al cuadrado lo podemos sacar si aquí no tenemos el elevar podemos hacer multiplicando por sí mismo por ejemplo vamos a hacer que a por el valor de x multiplicado por el valor de x vamos a hacer botón derecho duplicar ponemos el valor de x y ponemos el valor de x esto sería a al cuadrado esto habrá que sumarlo con el cálculo de, de B y después esto con el cálculo de la C. A ver si me lo coge. Vamos a cogerlo. Si tenemos problemas a la hora de coger bloques, lo cogemos del, del principio del bloque y ahí no acostumbramos a tener problemas. Bien, ya lo tenemos. Ponemos aquí. Y ahora me quedaría el valor de B. Cogeremos B la multiplicaremos por el valor de la X, B multiplicado por el valor de la posición X, perfecto, y me quedaría sumarle esa C, que la tenemos aquí, y le sumamos la C. Entonces esto sería el resultado de la ecuación de segundo grado, que es lo que mapearíamos dentro de la Y. Entonces al cambiarle la X y la Y, pues directamente el, el dibujo irá parar a parar al lugar donde le corresponde y esto lo vamos a repetir hasta que la X llegue al final. En un principio debería de funcionar, vamos a probar a ver si nos funciona. Dime el valor de A, le vamos a poner 1. Dime el valor de B, le vamos a poner 0,5 y el valor de C le vamos a poner un 2 y vamos a ver qué pasa. Está por encima, fijaos que está pintando por arriba porque se está pasando y ahora si todo va bien nos tendría que dibujar una parábola.